Hola, bienvenidos a la Tecnoacademia Virtual. Mi nombre es Mauricio Pedroza Torres y soy facilitador en el área mecánica de la Tecnoacademia Ibagué. El día de hoy les queremos mostrar la plataforma tecnológica que hemos implementado. En este momento contamos con equipos de altas prestaciones, tanto en hardware como en software, que van a funcionar como equipos esclavos, a los cuales se puede conectar cualquier equipo de cualquier capacidad con una buena conexión a internet. La intención es que desde las zonas más remotas puedan ser aprendices nuestros con interacción bidireccional por audio-video y además podemos manipular lo que ellos estén trabajando en pantalla. ¿Correcto? Para que haya una retroalimentación y podamos ir avanzando en el proceso formativo. La intención es que también se haga una inversión en equipos que puedan complementar la formación como sistemas de manufactura o impresoras 3D. Vamos a ello. El día de hoy vamos a dar el ejemplo con la, el modelado de una pieza K. El reto de hoy es un printboard, específicamente el pie de apoyo para el robot de impresión 3D. Para eso requerimos de un plano constructivo, que lo tenemos acá. La vista en perspectiva, su vista superior, su vista frontal y su vista lateral derecha. Para eso vamos a utilizar el software de modelado SOLIDWORKS. Entonces agradezco a los participantes que por favor inicialicen el programa SOLIDWORKS y abran un archivo nuevo. Cuando seleccionen un archivo nuevo tendrán tres opciones para escoger. Pieza, ensamblaje y dibujo. Quiero que piensen en la pieza como un hueso dentro de un esqueleto humano. En el ensamblaje como el esqueleto completo que tiene toda la relación de las partes. Y en el dibujo simplemente como el plano constructivo al finalizar de hacer el modelado. Quiero que seleccionen la opción de pieza y aceptar. Esta sería el área de trabajo de Solidworks. Lo primero que vamos a configurar es las unidades de medida en las que vamos a trabajar. Quiero que seleccionen la opción de centímetro gramo segundo y volvemos a la pantalla inicial ahora lo primero que deben seleccionar es en cuál vista van a trabajar existen tres principales la vista de alzado la vista de planta y la vista lateral en nuestro plano la vista de uso lateral sería esta de acá la vista de alzado sería esta que nos permite ver la cara frontal y la vista de planta, esta que nos permite ver la cara superior. Vamos a utilizar en este caso la vista de planta y vamos a generar un rectángulo de 4 por 6 centímetros. Muy bien aprendices, para eso ¿qué se requiere? Quiero que seleccionen planta con un clic izquierdo y luego normal A con clic izquierdo nuevamente. Debe quedarle seleccionado el plano de esta manera. Vamos a revisar. Muy bien, podemos ver que Sergio ya va avanzando en el software. Ahora, vamos a proceder a generar el rectángulo. Para eso, nos ubicamos en la opción de croquis. Desplegamos la pestaña.